Adiós, este, ya veníamos saliendo de Compré Maíz y el tipo me vio y me llamó, y yo mire, para darse cuenta si era yo y me tiró y me, y me llevó hasta media esquina tirándome con, con botella la suerte es que no me pegó. ¿Quién es esa persona? Esa persona vivía con una hija mía y porque yo lo saqué de mi casa ey, ella estuvo así. Hace más de seis años de eso. ¿Y cómo se llama él? Nacho García. Nacho García. Entonces, sí. usted me dice que es novidente. No, yo... ¿Usted no ve? Tengo problemas con la vista. Entonces, usted, ¿usted lo responsabiliza a él de lo que le pueda pasar? Sí, señor. ¿Y por qué la situación de él con usted? ¿Qué usted le hizo? A dios que él, él, él se quería meter a vivir a mi casa y yo no y yo no dejé eso. ¿Pero viven para qué? ¿Cómo así. Adiós, a, a vivir en la casa. Y yo no acepté eso. O sea, ¿él tiene relación con su hija ¿no? Sí, él, él tiene dos hijos con ella. Y yo trabajaba de noche y él iba y amanecía allá. Pero una noche yo no yo no estaba trabajando. Yo era guachimán con eso, no estaba de servicio. Y cuando fui... Estaba ahí, acotando la cabeza y le dije yo, ¿qué tú haces aquí? Ah, que yo estoy viviendo aquí. Ah, no, no, no, tú no puedes vivir aquí, salíte de mi casa. Entonces, ¿qué fue lo que le hizo? Repítame, ayer. Ah, que me interceptó en la calle y me cayó a botellazo.